Salvete, Omnes, soy Mordi, les presento un nuevo video, esta vez el trayecto que hago entre mi casa y mi lugar de trabajo en verano. Van a ver que el paisaje se ve más colorido que cuando lo mostré en un video anterior filmado en invierno. Eh, bueno, espero que les guste, eh, déjenme comentarios si les parece, déjenme sus impresiones y vayamos a las imágenes. El recorrido se inicia desde mi casa. En esta ocasión, tomé por un camino diferente. Seguí derecho algunas cuadras hasta la avenida Gramont. La avenida Gramont conecta el sur con el centro de Tours. En el medio de la avenida hay un carril dedicado al transporte público y a los ciclistas que quieren pedalear más rápidamente. La ciclovía rápida termina en llegar a la Plaza de la Liberté, la Plaza de la Libertad. Vale la pena visitarla, detengámonos unos minutos. Bueno, en esta plaza, que es la Plaza Liberté, o Plaza de la Libertad, eh, está una estatua que es de este señor que se llama Jean Royer, que fue eh, intendente municipal o alcalde de la ciudad de Tours durante varios años, lo que podemos ver es que ocupó el cargo entre 1959 y 1995, varias décadas incluso. Eh, bueno, le han rendido un homenaje eh, hace ya varios años eh, poniéndole la estatua en esta plaza en esta plaza eh, vamos a mostrar un poquito es muy grande eh, de aquí salen muchas veces tiene un significado político importante porque de aquí es que salen las eh, manifestaciones cuando hay manifestaciones políticas muchas veces salen de desde aquí, es un punto de encuentro importante para la gente que vive aquí en tu bueno, vamos a seguir entonces, este es un punto de cruce de rutas, de calles, eh, de medio de transporte, y es este espacio así al abierto. Sigamos entonces adelante en el camino. El camino continúa por la avenida Gamón hacia el sur. En este día soleado, me parece muy agradable llegar hasta la plaza Verdun En esta plaza hay un cruce de camino muy complejo Por lo que hay que prestar especial atención Justo estaba pasando un tranvía me gustan mucho los tranvías en general. Los encuentro bellos, además de cómodos para viajar. Los tranvías de Tours tienen menos de 10 años de antigüedad. En verano los magnolios y los cerezos están cubiertos de hojas totalmente verdes. Llegamos al río Sheh, ahora con sus colores estivales. Hagamos un alto y demos una mirada. Bueno, vamos a ver el río Sheh entonces. Bueno, esta es la parte que, que más me gusta del recorrido, como ya lo había contado. Acá está el río Sheh, a mi espalda. Eh, en esta época del año, las orillas se ven mucho más verdes, más llenas de vegetación. Y al mismo tiempo el nivel del río se ve muy bajo. Este año tuvimos mucha sequía, así que siempre baja el nivel del río cuando llega el verano. Y este año particularmente el río está mucho más bajo. Así que bueno, es un espectáculo particular el que se ve, pero el resto del recorrido es muy lindo. Vamos a ver que no solo el río está con mucha vegetación, sino los árboles eh, frondosos... Y el bosque que se verá más adelante también. Así que sigamos, sigamos adelante. Continuamos por el camino hacia el sur. Como este año hizo mucho calor, algunas hojas de los plátanos se secaron y cayeron en mitad del verano En esta explanada está acampando una comunidad de nómades, de las varias que existen en Europa. El acampe de comunidades nómades está permitido en algunas zonas periurbanas. Y acá paso por delante del mural de Freddy, lamentablemente vandalizado. Aquí comienza la subida, momento para hacer un descanso. Bueno, esta parte del recorrido es una de las que más me gustan. Me gusta mucho esta parte verde. Eh, es la parte más difícil porque hay que en subida. Pero bueno, la bici eléctrica ayuda mucho. Y algo que me gusta es esta imagen, ¿no? Esta, esta pared de piedra que tiene hiedra, que es mi planta preferida como se puede ver y tiene este musgo bueno siempre recuerdo los versos de, de Violeta Parra cuando paso por acá y la voz de Mercedes Sosa así que me encanta pasar por esta parte del, del recorrido sigamos adelante llegamos a la parte más alta del recorrido el parque de Grandmont donde está el campus universitario. En esta época del año estaba muy bueno venir a esta parte, llegar aquí arriba porque, bueno, el bosque está todo verde y lleno de vegetación, de plantas epífitas, los árboles eh, con sus hojas, muy diferente a lo que se ve en el invierno. Así que, bueno, esto es lo que disfruto cuando llego a la cima de, de, de la colina donde queda la universidad. Aquí es la entrada del campus universitario de Grammont. A mi izquierda. Se puede ver la Facultad de Ciencias y Técnicas, donde doy clases. Y finalmente llegamos al IRBI, Institut de Recherche sur la Biología del insecto el Instituto de Investigación sobre la Biología del Insecto, donde yo trabajo. La fachada del Lirby está decorada con fotografías de diversos insectos, tanto en sus ambientes naturales como en condiciones experimentales. Bellas imágenes que estimulan la curiosidad y admiración por tanta belleza natural. Bueno, y acá termina el recorrido, en el mismo lugar donde había mostrado en el video anterior, mi edificio donde yo trabajo. Esta vez llegué por la puerta de adelante. Espero que les haya gustado. Y bueno, déjenme sus comentarios y suscríbanse si les gusta. Chao, Vale TVN.